Nato. Viene. Y estamos en el aire. Muchísimas gracias. Aire, Muchísimas gracias a toda la gente que continúa con nosotros. Como habíamos anunciado, está ya aquí a mi izquierda el señor Rafael Sanz, directivo de la Asociación de Colegios Privados. Con él estaremos conversando sobre el tema de la autorización del Ministerio de Educación sobre las docencias semipresenciales en los colegios privados. También sería interesante saber la posición que asumen los colegios sobre el no pago de la reinscripción y que habían... Eh, habíamos escuchado que los colegios di dijeron que iban a aumentar el pago a raíz de que se les suspende a cobrar la reinscripción y otras de las cosas también se prohíbe hay muchos temas que vamos a tratar con el señor San acá en representación de los colegios privados buenos días buenos días bienvenido al programa San placer adelante muchachos mira, nosotros al menos yo he hecho unas críticas muy duras al Consejo Nacional de Educación, que lo convirtieron en Consejo Nacional de Economía. Obviamente no podemos ser eh, eh, indiferentes a que el, la educación privada es, es comercio, es una empresa. Y esa empresa tiene, tiene costos y a la vez puede mostrar calidad porque una cosa debe compensar la otra, de lo contrario está la pública. Pero en tiempo de pandemia, ¿cuál ha sido realmente la situación por la que ustedes no pueden estar cerrados más y se deba aperturar ...la clase, aún con la pandemia. Muy interesante. Mira, Francis, yo soy de opinión... Que... Lo, ...que lo que resuena en Pekín... ...viene aterrizando aquí a la embajada china. <risa> y te digo esto porque... Eh, ...para nadie es un secreto... ...que nosotros somos una asociación a nivel nacional... Bueno, hay dos asociaciones madres, eh, que son la AINEP y la UDIEP. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, a nivel de Santiago y Santo Domingo, tenemos una situación de realidad. En estas provincias, aquí no se cobra por la educación privada. Aquí la educación privada es un servicio de mala muerte. ¿Cómo así de mala pero, muerte? No, pero eso es relativo. Claro o sea, dos dos sí. No, no, no. Vámonos sin obviar la relatividad. Por, Por ejemplo, que no la capital? claro, y yo lo puedo mostrar con números. No, no, la capital no se. Puede yo le puedo comprar. mostrar con números. gracias a Dios, tenemos, ahí tenemos que, que proteger a los colegios. A ¿Cuánto paga un colegio aquí eh, promedio? El, el estándar. Sí, el estándar. ¿Y cuánto paga no en la capital? No llega a cuatro mil pesos. No llega el a 4, 000 000 pesos. El estándar. Yo te puedo decir una anécdota de una madre que fue a inscribir tres niños para este año que está en pandemia, que su esposo es un funcionario y se nos acercó, e inscribió a los tres niños y ella se rió cuando nosotros le dijimos el precio que nosotros cobrábamos. Ella pagaba en Santo Domingo 12,600 pesos. Por cada uno. Por cada uno y con nosotros, con la mitad de un mes, lo pagaba a todos. ¡Wow! Sí, de hecho yo tengo Entonces, una sobrina. Entonces, cuando vamos que paga a la. 30 mil pesos. Cuando vamos a la sí. Relatividad. Sí. No paga 300 ya. por Yerjan, cuando vamos a la relatividad, entonces vamos a hablar de resultados y números a nivel bueno, nacional. Exacto. Okay. Por ejemplo, nosotros, modestia la aparte, en la educación modestia aparte nosotros, modestia aparte, por ejemplo, si tú revisas la prueba diagnóstica de tercer grado de secundaria del año 19, 18-19, en nuestro particular como institución, como IADIS, nosotros quedamos en los primeros lugares del país. Del país, y cree. somos un colegio de un, de un pueblito, de un pueblito, y tenemos muestra, tenemos cómo comprobar eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en provincia hay colegios que te cobran mil pesos, que son una solución para sí, muchos padres. Para, mucho padre. ¿Para qué dan mil pesos? ¿Qué maestro puede... Tú pagar y sostener con mil pesos, ¿cuántos estudiantes tú tienes que tener para poderle pagar a un maestro 15 o 20 mil pesos? Bueno, yo cuando voy al supermercado y gasto mil pesos, es como si comprara 350 pesos. <risa> no, eh, dos artículos se te fueron los mil pesos. Yerjan, hay sí. otra cosa interesante. El colegio aquí, en esta provincia, te dura hasta dos y tres años que no te sube un peso. Sí, es verdad. Y vemos que Entonces vemos que... nosotros somos castigados, cada vez que llegan estos tiempos, somos castigados horrendamente con el tema. Sans. Porque en Santo Domingo Pero, un colegio te puede cobrar la, 200 mil pesos de inscripción. En la parte, nos quedamos en la parte económica y, y, y estructural, ¿verdad? Uh -huh. Pero es el tema de una apertura donde tenemos un rebrote. Uh -huh. Y tenemos cuatro cepas nuevas. Exacto. Que yo sepa. Sí, pero para la tranquilidad <risa> de ustedes. No sí, porque sepa que yo sepa. Sí, sí. Francis, para la tranquilidad de ustedes, en San Francisco de Macorís de y, la, re de nosotros, y la región nordeste. Uh -huh. Aquí no hay centros educativos, ninguno que tenga educación abierta, semipresencial. Solamente se están recibiendo casos especiales a aquellos niños que tienen dificultades y trastornos de aprendizaje. Aquellos estudiantes que por alguna situación en especial no tienen vía de conexión o se, se le ha dificultado y que tienen un retraso y debemos recuperarlo de la única forma. Por ejemplo, tú revisas y IADIS en particular. Más de 10 niños tú no encuentras de la matrícula completa recibiendo refuerzo. ¿Los demás? Están en casa. ¿Virtual? ¿Virtual? Ya. ¿Virtual? Eh, y esa es la realidad en todos los centros educativos. Sam, Tú revisas todos los centros educativos aquí, que, que la gente le llama grande, y lo que están atendiendo son casos específicos y especiales. Sam, y ustedes tienen las cámaras y pueden ir a los centros. Sam's, con el tema de la reinscripción y el proyecto de ley, ya no, no sé si fue aprobado en sí. las dos cámaras, que lleva el Torito, Héctor Acosta, sobre el no pago de reinscripción en los colegios. A raíz de esto, la representación de los colegios privados dice, bueno, pues vamos a aumentar las tarifas. Bien, otro proyecto de Leo en el mismo está incluido que no pueden aumentar, al menos para este año. Y vemos una... Eh, eh, vamos a decir, una presión o fuerzas. Se están, si se quiere, enfrentando el Congreso porque están buscando defender a los ciudadanos en este sentido y los colegios que se sienten afectados porque van a disminuir sus ingresos. ¿se cree que están defendiendo a los ciudadanos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, no solamente nos va a afectar grandemente, porque recuérdense que nosotros tenemos empleados directos de las cuales nosotros pagamos TSS que todo el mundo sabe que eso es una realidad cruda para las pequeñas empresas y que aquí los colegios que... Son como 15 salarios claro, al año, claro. solo. pero además doble sueldo de ese empleado, además vacaciones de ese empleado que se le paga meses, que no trabaja y que se le pagan porque también en el sector eh, público se le paga las vacaciones. Entonces, nosotros le vamos a decir, le vamos a dar, como dice en inglés, un let go a esos ma a esos maestros. Y le vamos a decir, siéntense en su casa, beban agua. Sí. Pero nosotros tenemos una realidad. Aparte de la baja tarifa que cobramos, aparte de la baja tarifa que cobramos, también tenemos un servicio social que ofertamos a la ciudadanía. Además, amparado en la ley de libre empresa, sí. ¿a quién le impide que compre el arroz, por ejemplo?, en el caso nuestro, ya tenemos tres años que no subimos un solo peso a la tarifa y que llame un padre aquí de, para que lo demuestre. De hecho, tres o sea, años. Esa resolución o esa o esa ley eh, vendrían en, en, inconstitucional. Claro. realmente los, Esta los parida inconstitucional. Sí, los colegios, por ser eh, entidades eh, privadas, claro. tienen el derecho ¿verdad? a manejar eh, lo que tiene que ver con su, con su tanto como su sí. cuota de salario. ...así como también lo que puede... ¿Quién me va a pagar lo, lo que los que impuestos? Cobre. ¿Y quién nos va a pagar los impuestos que nosotros pagamos sí. al fisco? A la DGI, ese anticipo y esos 12 pagos que hay que hacer durante el año. Eh. Pero además, tú pagas IPI, que es el derecho a la propiedad, la propiedad inmobiliaria... inmobiliaria ...tú pagas todos los servicios. Entonces nosotros somos las empresas que más garantizamos el producto que vendemos. ¿Por qué? Porque Yerjan lleva a su niño, por ejemplo... Yerjan lleva a su niño a un centro educativo... Pero en ningún momento le van a subir la tarifa en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de diciembre. Francis, ¿te han subido alguna d vez? Durante no. el año, nunca, nunca lo suben, eso es correcto. No. Pero a nadie le avisan cuando una Pero botellita fíjate, de agua va a subir. A, me llamó alguien que no se pudo comunicar eh, y, y no tenía forma, que a ella le cobraron Reinscripción, derecho <risa> a examen, ahora... <risa> Es copias pero que eso sucede en todas partes yo pagué pero No, quiero decir que no pero en la maestría yo pagué yo estoy haciendo la no, maestría no, en la UAS cosa, pero es igualito no, no. claro es educación no, es yo pagué educación, inscripción no. derecho a examen y tengo que pagar la sí, mensualidad pero no pero está bien pero no es lo mismo es de escuela derecho a que... examen virtual no sé cómo pero le no, pagué 500 es de derecho a examen por derecho virtual examen. no quinientas porque sí, para entonces hay Copias, Ellos cobran, lo cobran, mis copias cobran, no lo Derecho al examen sí. virtual no dice debe ser que hasta para respirar adentro el muchachito va a tener que pagar ¿Cómo es? Que le cobraron hasta para respirar Pero ahí está la escuela pública, perfectamente lo puede mandar a la escuela Digo, pública pero Es una, una decisión no, muy no, cruel es una tuya Sí, claro, que sí. el Estado tiene que garantizar la educación pública Obviamente Ah, bueno No, pero eso, eso estamos claros bueno, Ahora, sí. yo sí que soy un promotor del consumidor consciente Yo soy de los que creen que nosotros, cada vez que se nos ataque el bolsillo, sin que haya habido un incremento en, nuestra, en nuestro salario, el grupo de consumidores le demos un, una especie de reacción contundente a las alzas pero y hacerlo hasta quebrar a quien Ajá, sea. pero ciertos servicios o ciertos productos, claro, claro. a lo que yo me refiero. No básico de necesidad. Y la población tiene el derecho. Viniendo claro. con Sanz y los colegios privados, el cual él representa, me gustaría en lo particular saber su opinión de las aperturas eh, presenciales que están siendo llamadas para septiembre. ¿Me sí, exactamente. Para septiembre. ¿Y qué opina usted, Sanz, del ministro de Educación que hemos visto con diferentes actitudes o iniciativas no se puede eh, entender el comportamiento de él en lo que tiene que ver con la planificación como dice si una amaneciera cosa, mañana dice de forma... otra. <risas> ¿qué opina usted sobre el ministro de educación y las aperturas de las docencias presenciales en su totalidad para septiembre? bueno, eh, en cuanto al ministro, la opinión que tengo es que ha hecho mucho esfuerzo en un año tan difícil sí. para el sector público ante todo porque estamos contando con una diversidad de, de público, a nivel pues eh, público, donde tú tienes una, muchas realidades. Son muchas realidades. Entonces, eh, en cuanto a que hoy toma una decisión y mañana tal vez la revierte, y esas son particularidades del ministerio donde yo no quiero entrar en diatribas con eso. Okay. Pero en cuanto a la presencialidad para septiembre, nosotros lo que esperamos es que eso se pueda dar. Nosotros nunca hemos estado eh, opuestos a que sigamos virtual en caso de que sea la necesidad. Porque nosotros tenemos soluciones y le hemos estado buscando desde ya. Ahora, la población consciente, el que tiene un poquito de educación, sabe y piensa que no es lo mejor para nosotros. Okay. Que no es lo mejor. Que aunque sea de poquito a poquito alternado, verdad, clasificado como se ha propuesto... Okay. 10, 8 estudiantes y los otros en la casa simultáneamente a la vez también virtual y presencial porque hay los mecanismos. Una cosa, ¿qué tiempo y, falta para la finalización del año? Bueno, regular? Eh, a nivel público está marcado para el 29 de julio. ¿De Nos, julio? De julio. Nosotros, a nivel privado, comenzamos dos meses antes y vamos a terminar en este mes de junio. A ¿De final, junio? A final. Es decir, ¿a qué se va cuando ya se está finalizando. Si no se va a evaluar, ni se va... Él dijo, no, yo no quiero entrar para <risa> allá en diatriba. Pero usted está dando clases presenciales No, quiero no, no, no hay clases presenciales sí. Sí. en no, San Francisco no, de Macorís. Ah, en San Francisco ah, okay. no la hay. No la hay. Pero, pero los colegios pueden abrir, dijo... Pueden eh, abrir y están recibiendo niños con dificultades y trastornos de aprendizaje. Correcto. Pero por, ¿por qué ustedes no están apoyo? funcionando presenciales? Si tienen... Por... El... Por, la misma, por el mismo tema de la pandemia O sea, nosotros no queremos arriesgar una población ah, O sea, ustedes, dicen, son, ustedes han sido responsables Claro de que decir, sí no, Aun el, teniendo el, la, la posibilidad de abrir, no han querido no abrir No lo plenicia. hacemos Y siempre lo hemos, cada vez que venimos aquí invitados Decimos lo mismo Claro. O sea, Sam, debemos cuidar oíste, Roberto Furcal. Sam, un mensaje final a todo el sector educativo A los colegios privados, a los Oye, padres eh, De usted Para nuestros televidentes Bueno, eh, seguirnos cuidando En salud que es prioritariamente lo más importante, eh, tener pendiente que la educación es el producto más importante que podemos encontrar en el desarrollo social de un país y debemos fomentarlo, seguirlo, debemos acuñarlo con placer, con entusiasmo y debemos sobre todo trabajar con esa emocionalidad con nuestros muchachos para que logren los objetivos pendientes. Un segundito, un segundito, un segundito. Eh, Sanz, Educa dice que un, una investigación que se hizo no sé dónde, eh, que, no hay posi que no hay problema con no que los niños ten, que no afecta al contagio, dice Educa. ¿A usted le llegó a ese estudio? Bueno, los niños, sí, los niños se, se contagian. Pero, está demostrado. no, porque ellos dicen que no. De Duca dice que un estudio determinó que la presencialidad en las escuelas y colegios no afecta al COVID, que no hay contagio. Es ¿Y ¿A, final... ¿A usted le llegó ese la estudio? Sí, claro que sí. Yo quisiera, Jerjan, que la gente también eh, sea un poquito más compasivo en el tema de la opinión a los colegios que vivimos en provincia. Y que piense que un colegio que paga un millón y pico de pesos en la capital, que para mucha gente eso suena increíble, que sepa que esa es una realidad, pero que aquí en su provincia se le da muy buena educación. Sí, es verdad. Tenemos muy buenos centros, muy buenos directores y son muy comprensibles de la situación socioeconómica de las familias. Sí, es tenemos. cierto, es cierto, los colegios aquí son baratos en, en, en la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Y si no, las a la pública. ¿eh? Eh, Rafael Sanz, miembro <risa> del directivo de la Asociación sí. de Colegios Privados. La mano María Castillo. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en ah, Mañana. Pero el Mayo. que más seguro en el colegio.